La pasada noche, en el Centro de Rehabilitación de Palma de Santa Cruz, nuevamente se registraron enfrentamientos entre los reos. Según el gobernador de Palma cerca de 30 reos intentaron retomar el poder en el pabellón de la PC4 y atacaron al encargado de los internos, Alberto Tico Lozada, dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol, que está detenido preventivamente desde agosto de 2015. En este enfrentamiento se registraron cuatro internos heridos. Agredieron físicamente a Tico Lozada y a sus uh, colaboradores, eh, los cuales al verse afectados en la situación de no tener ingresos ilícitos como había anteriormente por la venta de sustancias controladas, de alcohol, todo eso que ha sido interviniendo constantemente, por, por el trabajo realizado por la policía eh, de inteligencia, los cuales pasan la información y se opera de inmediato en el interior de PC4 y los otros. Eh, ...diferentes pabellones que existen... ...es de que ellos han pensado de que Tico Lozada era la, el artífice de todos esos operativos... ...y eh, la agredieron físicamente... Eh, ...es por esta razón que se ha intervenido nuevamente el pc 4 ...más bien los revoltosos eran aproximadamente entre 25 a 30 personas... ...los cuales han sido detenidos de inmediato, han sido aislados... ...y enseguida se va a entrar a un consejo para determinar la situación de los mismos... Es por ello que aislaron a 27 reos y las autoridades policiales analizan el posible traslado. Esos 20, de los 27 que hemos aislado, se va a hacer un estudio, un análisis para ver el grado de participación de cada uno de ellos en esta gresca. Los más implicados, los cabecillas, que ya los tenemos identificados, que le he dicho el señor Moro, el señor Kevin Arancibia y otro más, van a ser trasladados sí o sí a otro recinto carcelario. Hay grupos de privados libertad que intentan nuevamente querer tomar el poder para hacer cosas que hacían anteriormente y la policía no lo va a permitir con el señor Tico Lozada lo que existe con la policía es una coordinación en cuanto a las necesidades que tienen los privados él es el portavoz de los privados libertad. Luego del enfrentamiento el comandante departamental de la policía de Santa Cruz informó que reforzaron la seguridad con sin policías externos y es más, hemos dejado más de 10 policías Dentro del régimen abierto para que los policías estén atentos para cualquier situación. Es más, hemos, vamos a intensificar, desde anoche ya ordenado, de que se intensifique el patrullaje interno en Palmasola. Y a partir de las 11 de la noche, ningún privado de libertad tiene que estar fuera de su pabellón. Y aquel que se ha encontrado va a ser sacado a a, a, al bote. Así lo he dicho de anoche. Por su parte, la hermana del interno, Tico Lozada, teme por la vida de su familiar. Bueno, nosotros no nunca tocamos, no sabemos absolutamente nada de eso, solamente que creemos que en este momento su vida corre peligro por el hecho de que 30 personas ingresen a hacerle daño a él. Sí.